Están listos para desayunar riquísimo en el mercado de Tlaxcala. Yo sí, vamos a ver qué desayunar. Tlaxcala te recibe con los brazos abiertos. Coreano Vlogs Miren, hemos encontrado algo que yo en lo personal no había visto en ningún otro lugar. Se llama carpa, me dijo, ¿verdad, señora? Y la preparación es que lo envuelven en alguna hoja, porque ¿qué es esto? Ah, ok, como la penca de maguey, la piel del maguey, ¿no? Ok, y usted da pruebas aquí del pescado. A todos los que vienen aquí le dan pruebas y a ver si le gusta, se lleva uno. Ah, ok, muchas gracias. ¿Puedo agarrar así un tachito? Sí, no, no, pues agarre puro huesito, ¿verdad? Muchas gracias, señora. A ver, vamos a probarlo. Mm, ah, está delicioso. ¿Lo cocina en leña? En leña y después al horno No hombre, qué rico está El pescado sabe súper suave y húmedo Cuando lo envuelven en la piel del maguey Que aquí le dicen en Jote. No, no está impresionante esto Señora, muchas gracias, ¿eh? muchísimas gracias Le agradezco mucho Estamos aquí para desayunar Quiero encontrar algo bien rico Les explico que este mercado tiene una parte del tianguis Entonces caminamos por este lado y llegamos al mercado Ahorita que son las 10 de la mañana Mucha gente está viniendo aquí a desayunar Se siente un ambiente bien bonito y familiar aquí Oigan Vean, vean qué diferente es esta verdura señora buenos días disculpe cómo se llama esto guasonte. para qué se usa el guasonte para con huevito y queso. lo parten así con huevito y quesito y se hace me puede dar un ramo por favor va a ser mi primera vez comprando guasonte es un 20 pesos de guasonte no no no entonces deme dos ramos nomás, por favor <risa> caray si sí está cómo está señora? Quiero saludarlo y conocerlo. No, ya usted verlo. cómo está te veo en la tele. Sí, aquí andamos Me comprando guasón. ¿Cómo trabajas? Muchas gracias. Y que vienes de otra parte para que México crezca también. Gracias, también señora. Gracias. Dice, es un ¿no? Sí. Ay, yo lo quería conocer. Ay, qué buena onda. Gracias por y venir tu esposa a saludar. También, ¿eh? Sí, gracias. ¿eh? No quiero un poco de guasón que compré mucho. ¿Lo sabes comer? No, cómo lo come usted? Las pones a hervir, lo haces manojitas, le pones pescit en medio y luego ya el chile ancho. Ok. Se pone a hervir y se le pone un clavito y un pedacito de. Gallo la pimientita. Oiga, pero ya no? me confundí con la receta. Yo no. creo que me quedo hasta hervirlo y ponerle quesito y ya. <risas> te doy mi teléfono. Ah, qué me amable, señora. Muchas pero, gracias. Me dio gusto conocerte <risas> igualmente. De Le regalo un ramo de, no de <risas> flores, pero de algo que sí, le sirve sí, de más igualmente. cosas, ¿no? Se lo regalo a usted, al rato yo compro más. Que Dios te bendiga, Igualmente, eh. señora. Bienvenida a México. Gracias. Y escala <risas> te recibe con los brazos abiertos. ¿Vale, Exacto. Señora? Hasta luego, señora. <risas> Cómo se llama esto? Chipotle. chipotle. Chipotle en adobo. Aquí en Tlaxcala le llaman a esto chipotle en adobo, en donde le ponen zanahoria, cebollita, chipotle obviamente, laurel, ajo, cebolla, también piloncillo. Me comenta usted con vinagre, ¿no? Entonces acidito y dulcecito. Está muy interesante, algo nuevo que conocí el día de hoy. Gracias señores, eh, que tengan un buen día. Miren también los quesos de la región. Ah, muchas gracias. Ok. Nunca había visto un queso que lo aplastan así como si fuera carne de hamburguesa, ¿no? ¿Cómo se llama este queso? Queso ranchero, para asar, para la parrilla. Queso ranchero o para asar. Se le llama y de hecho ahí en el restaurante donde estamos comiendo nos van a asar uno de estos. Ok, vamos a probar el quesito. Ese se llama quesillo. Mm. Ese es quesillo. Mmm. Qué rico el quesillo, ¿eh? Bueno, como algunos lo conocen como queso Oaxaca, pero es quesillo, ¿no? Mmm. Delicioso, saladito. Buen queso de Tlaxcala también. Muchas Gracias. Oigan, vean, tamales de charales O sea, no es poquito charal De hecho, ni siquiera veo la masa del tamal ahí Tamales de charales no llevan masa Es puro charal Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Acosiles hervidos o fritos? Horneados, ok. Yo esto no había visto, parecen camaroncitos y cómo se come así entero nada más. Con limoncito, como si fueran chapulines, ¿no? Le pueden cargar una orden de esto. Miren, ya tengo aquí en la mano los acosiles. Le vamos a poner limoncito aquí. Mini langostinos de río, quiero pensar yo. Agarramos uno, sí parece una mini langosta. Probando acosiles por primera vez y yo pensé que ya había probado todo en México. ¡Mmm! Ah, Está bien rico Sabe a camarón Sabe a camarón Langostino Pero la cáscara es bien suave Entonces se puede masticar Está súper suave Para meterte uno entero a la boca Los masticas Y le sale el juguito bien rico Me gustó Pruébelo cuando vengan a Tlaxcala ¿Quieres unos ajociles? No, ahorita no bueno. ahorita sí. Pues ahora vamos a probar el mole de panza, vamos a ver si es solo pancita, que le llaman mole de panza o si sabe diferente, vamos a ver, la pancita también se come en Corea y en lo personal muy rico, mmm, sabe yo diría que un poco diferente Sí sabe diferente a la pancita que yo he probado en otros lados. Para empezar, pica mucho más. Yo creo que está muy cool. Y este chilito, miren cómo vienen como con su salecita y todo. Me imagino que los tlaxcaltecas comen picante también. Miren, ahora vamos con el queso asado. Literalmente es ese queso que vimos que parecía carne para hamburguesa y lo pusieron a asar al carbón. ¡No manches! ¡Qué rico está eso! ¡Qué saladito, bien suave! ¡Qué rico se come aquí! Buenísima entrada, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Segura! Sí. No estamos, ¿eh? Gracias, Gracias sí, a ti. ¿no? ¿Seguro? Sí, seguro. Aquí. Ahí, haz dura la pancita, ¿ok? Dale. Va. Somos sí. amigos, Cuídate mucho. Bueno, quieren ensuciar su playera como ellos gusten. Ya tengo enfrente de mí la cecina que hicieron al carbón. Pero ¿saben que Hemos probado cecina en otros lados. Pero en esta ocasión va a ser diferente. Porque tenemos esta salsa de chipotle. Que tiene vinagre y además piloncillo. Que es básicamente muy dulce. Entonces vamos a hacernos un taco al estilo de Tlaxcala. Le vamos a poner todos los ingredientes. Qué rico huele la cecina, la verdad. Y como Tlaxcala está tan cerca de Puebla. Pues traen la cecina de Puebla. Que está como a una hora. Ahora vamos con lo bueno. Le pones el chipotle encima. Más o menos así lo voy a hacer. Quitamos... Este, vamos a ver a qué sabe. Ahora sí, habían visto ustedes que en México tienen chipotle con vinagre y piloncillo. Mm, mm. Ah, caray está rico, pero yo pensé que el chipotle era un, oh, un chile que no pica, pero está picosísima esta cosa, eh. Ah, caray, creo que le puse demasiado. Oh, ya se me abrieron los ojos ahora sí. Ah, caray, pero saben que la asesina está riquísima. Le voy a poner el quesito. Le vamos a poner del queso asado ahí. Miren, aquí tienen grasitas de puerco, que ni siquiera es chicharrón, ni siquiera es carnita, sino grasitas. Pues es la parte de, del cuero en medio y donde viene la carne, entonces es la grasita que queda en la parte del medio. Mira, digamos que le quitamos lo de acá en medio. Bueno, vamos a probar. ¡Ay, oh, sabe! Delicioso, ¿eh? Es como un chicharrón suavecito y grasoso y carnudo. ¡Muy rico! Y miren, ya sé que estábamos en Tlaxcala comiendo bien rico Pero tuve que ir a una junta a la Ciudad de México Entonces no pude no parar aquí en Texcoco con mi socio Quique Pues ya saben ustedes que Quique y yo vamos a sacar este mismo concepto Como restaurante, pero allá en la Ciudad de México Nada más estamos esperando a firmar el contrato de renta del local de allá Y ya en dos semanas le vamos a empezar a dar duro Pero miren, esto es lo que vamos a estar vendiendo Está impresionante cómo tenemos puerco aquí Pero al estilo muy mexicano tradicional Que lo ponemos al horno de leña con pencas de maguey Está impresionante. y De hecho, creo que es la primera vez que pido esto, ¿no, Kike? Porque esto es puerco en barbacoa. No es el que traía... Cuero relleno, carne enchilada. enchilado. Ándale. También aquí está Mateo. Ahí está su hijo, Mateo. Sí. <risa> Venimos a comer bien rico. En dos semanitas ya tenemos que chambear mucho, Kike. O sea, sí, todo lo que has hecho aquí lo vamos a tener que replicar allá. Son dos pisos muy, muy grandes el local. Yo le voy a agarrar acá primero puerco. Y también acá tenemos una sábana de curitos, ¿verdad, Kike? Y esto es enchilado y esto no. Como al momento de servirlo, lo de medio queda sin enchilado lo revuelven un poco y algunas partes quedan enchiladas y algunas no, pero... Okay. Digo... Regina también su hija. Dile, a la Dile, esto es lo que vamos a poder probar todos en la Ciudad de México. ¿A quién no le encanta todo esto? Y además, nosotros vamos a tenerlo a un buen precio. También tenemos pollos aquí. Ah, caray, ya lo destapé mal. Y el pollo está bien suavecito. Mm. Primero le voy a dar una mordida a nuestro taquito con un poco de salsa de habanero que le vamos a poner aquí. De hecho, no pica tanto esta salsa. No sé qué le ponen. Lo hace muy cremosa y no pica tanto. Y lo que se nos ocurrió, como tenemos tanta carne y tanto pollo, pues vamos a poner esto en tortas, ponerle una salsita rica de estas y pues no mandarlo parece. a domicilio también. Va a estar buenísimo. Recuerden que ustedes también pueden venir a esta sucursal, la que es la original. Es donde nació el negocio. ¿En dónde estamos, Kike? ¿Y cuándo abren? Estamos ubicados en San Luis Chotla, Coco, Estado de México. Abrimos sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados y domingos, sábados entonces. Y domingos. Provechito, Kike, provecho. Vamos a entrarle. Mm, mm. <risa> Buenísimo. Mateo, no te comas la mesa, cómete el taco, Mateo. Provecho. Ay, mira, si agarra el taco, eh. Ah, carajo. <risa> Pura tortilla comiste. <risa> Ay, Mateo. Órale. ¿Está rico, Mateo? Sí. No. <risa> Di que sí, di que sí. Solo sabe decir no. No, pero sí te gustó, ¿eh? Ahí vemos que sí te gustó. Pueden venir aquí a la sucursal de Texcoco, donde nació el negocio. Muy pronto vamos a tener la sucursal de la Ciudad de México, en donde vamos a tener exactamente esto, con los mismos ingredientes, con la misma técnica de cocción, que es al horno de leña, muy tradicional. Hoy empezamos el día en Tlaxcala comiendo demasiado rico. Nos faltó probar algunas cosas, entonces otro día estaremos regresando. Pero bueno, yo creo que estuvo muy padre el día. Nos vemos en el siguiente video. Video donde vamos a estar explorando por más lugares de México y comiendo bien rico. Cuídense mucho. Hasta luego. Dile adiós, Kike. También Saludón. hasta luego. Coreano Vlogs.